Hola, hola, buenas tardes, aquí son comentando un día, a Taberna Y hoy volvemos con Evil Genius, es un día más Vamos a trabajar para sacar, bueno, aún tenemos aquí a toda esta pila de cadáveres de Olga la Atómica Que nos dejó, bueno, tenemos secuelas de aquel ataque, ¿no? Entonces vamos a tratar de, ahora, con lo que teníamos ya Aquí vamos a mejorar las taquillas, vamos a continuar con esa investigación que tenemos a medias de vamos a revisar vamos a revisar aquí para mejorar las redes criminales y la idea es poder gastarnos el presupuesto para continuar con la distracción de las fuerzas del mal hacer los disparos de prueba etcétera entonces vamos a ello vamos retomamos el mapa mundi vale aquí tenemos misiones para ejecutar 30 botones, 30 segundos Requisitos: No, no. Seis botones. Vale, nos quitamos seis botones de encima. Me parece correcto. Vale, aquí que tenemos: Distraer fuerzas de la justicia. Red criminal de nivel 2. Cinco informes, oye. Okay. Vale, necesitamos esos cinco informes. Uh, esta mujer. Atraer el objetivo, podemos. Todo lo que sube, baja. Vale, o sea, la tenemos en nuestra base, literalmente ¿Dónde está esta mujer? Sí. Ah, digo... ¿La tenemos por aquí en nuestra base? Oye, oye, oye, oye Eh, Iván Vale, digo por favor vale, un poquito de... ahí, ahí, gestionando o sea, y aniquilando como, como a mí me gusta estamos bien, hay que repararlo necesitamos técnicos ahí reparándolo todo un poquito y ya, con eso vale, vamos a ir a... vale Ok, volvemos al mapa, y no sé muy bien qué hemos hecho con esta mujer, con esta gente de aquí, pero bueno, veremos, vale, aquí no podemos hacer nada, aquí habría que desplegar, aquí estamos ocupados, aquí no, tres botones para eliminar tensión, bueno, me parece correcto eliminar tensión, vale, vamos a hacer esto, vale, iniciamos la maquinación, aquí qué más, informes, necesitamos informes, uh, a ah, recompensa 10 trabajadores, esto no es lo que buscamos Uff Distra las fuerzas de la justicia Vamos a hacer esta Es que no deberíamos tardar mucho Ya la hemos mejorado Ahora sí que podemos Vale, pues mejoramos Perfecto esto A nivel 2 Que deberíamos tardar 0, la verdad Vale Me gusta, no gusta A ver, revisemos Qué tenemos aquí De objetivos pendientes, opcionales Entrenar guardias, vale entrena técnicos, mata soldados, mata soldados Mata, mata, vale Y termina de inspeccionar cosas Vale Vale, aquí con esto estamos ampliando un montón La cantidad de esbirros que pueden venir a la base O sea, es perfecto ¡Oh! Oh, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye Venga No puede ser esto así Venga O sea, están pasando literalmente por nuestras narices Ostras, pues menos mal que los he pillado, ¿sabes? Porque iban todos ahí en un grupito a saber que nos estaban robando. Esta es la de la misión. Super picada. Vale. A por ello. Bueno, y la podemos capturar. Eh, yo ni me tengo en la pistola. Vale Ahí te he visto, Rey Buah, los pelotazos que mete tú No, no tiene espacio para poder colocarnos alrededor Wow, vale Bueno, por lo menos Johnny mete bastante O le ha podido meter bastante Es que todos dándose de leches aquí Y el resto mirando, en plan, bueno, sí Dios, vale no sé ni por dónde se nos han colado, eh Vale, esto estamos mejorando aquí el tesoro Ok, el resto entrenando, etcétera, vale uh. En esta ocasión, vale Bueno, es un comienzo Objetivos que hemos completado Opcionales Ah, no, tenemos construir extintores, vale Venga A comer, a descansar. Lo que necesitéis. Uh, 10 segundos, 10.000 de oro. Vale, arrancamos esto. Y ahora arrancamos esto también. Nos faltan informes. Mm, vale. Bueno, ¿qué otra cosa si nos piden? 5 guardias. Vale. Está bien. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. La gente y todo el mundo necesita descansar, tío. Escortar prisionero, vale, lo metemos aquí. Y a este lo metemos aquí en el cerebros Perfecto. Hace falta descanso. ¿Podemos meter otra de estas objetos? No caben, ¿no? No, es que está súper apurada. Pero para mí no tienes... Esta la podemos vender. Bueno, la movemos aquí en este rincón. Cabe, no cabe. Aquí, aquí no. Aquí enfrente de la puerta, estúpido. Vale, aquí. Y vamos a plantar una de estas. Aquí, ¿Cómo no cabe? Y la otra sí. Ah, vale, porque la pusimos así. Entendí. ¿Podemos moverla un poquito? No, no va a poder. Esto va a colapsar. Vale Vale, la ponemos tranquilamente así Y luego aquí Vamos a traernos esta construcción Vale, vamos a pasar al piso 3 Que aquí tenemos cositas vale, Vamos a construir este tipo de sala aquí Vale Vale Que a lo mejor es un poco incoherente, ¿no? Que tengan que bajar hasta esta justo hasta aquí para Vale, y aquí le ponemos otro aquí, ¿vale? Y podemos poner por fin una puerta esta es blindada. Eso es. Vale, perfecto. Decoración. Poner una máquina recreativa aquí. ¿Vale? Y confirmamos. Aprovechamos un poco esta zona. Que no nos viene nada mal. Vale, podemos bajar al piso 1. Perfecto, podemos bajar al piso 1. Vale, combustible disponible. Solo el genio. oh uh, vale, pues vamos a traernos aquí a Iván. Vale, y vamos a activar el caos. Vamos a hacer un lanzamiento porque al fin y al cabo si sí, vamos a recoger, sin sentido. Vale, uh, seis guardias Aumento la tensión en la zona, vale, estos son bastantes Dineritos, vamos a pillar uno de estos Y listo uh, uh, uh, aquí tenemos de nuevo a Olga La atómica Vale, es que deberíamos Pillar la misión secundaria de Olga Y con Esa misión secundaria Vale Es que creo que lo vamos a tener que iniciar o sea, es como parar un poco la misión principal o, o más o menos seguirlo Porque lo podemos seguir los dos, ¿eh? Vale, vamos a coger la de Olga la Atómica Vale, vale, vale uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Nivel 1 Una zona contra la que quieres disparar Ostras Eh, pues Tiene que ser una zona mía explorada Efectivamente Vale Últimas cosas para hacer ¡Dios! Cuenta atrás para el lanzamiento Vale Eh, ¿Lol? ¿Dónde estamos disparando? Ah, vale, eso no tiene nada que ver oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. 40 segundos para el lanzamiento Objetivos, opcionales ¿Qué hay de objetivos? No técnicos, vale Vamos a coger Bueno, ahora lo haremos Pues bueno, la verdad es que tengo bastante tensión con esto 30 segundos Tengo que estar sí o sí en la alerta roja A ver, piso 4, ¿qué hay aquí? ¿O qué está pasando? Hay alguien atacando nuestra base Está to todo el mundo en sus puestos Vale, vamos a captar gente, ¿no? Pero porque pasan por delante de vosotros. ¡Ojo! Impacto dentro de... <illeros> Un fuego en el piso 3... Eh, perdón. Ah, no. Aquí, en este lado. Eh, vale, vamos a construir extintores. Incendio catastrófico en el piso 4. Esto es un problemita. Vale. ¿Dónde? Aquí ¿Dónde está ese incendio catastrófico? Me gustaría verlo ¡Oh! ¿Por qué? Aquí ¿Y dónde más? Vale, confirmamos ¡Oh! ¡No, no, no! venga coger los extintores, hijos míos venga ¡Oh, lo, hola hola hola hola hola se me está quemando todo dios dios dios dios, dios. que me cuentas bueno esperamos que seamos capaces de recuperar todo esto y que no perdamos se ha quemado todo absolutamente todo Ostras, chaval Buah, tremenda faena tú Venga, coge de extintores. Hay que apagar este incendio, hijos Venga, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos De potencia 1, ¿sabes? Hemos lanzado el de potencia 1 Uy, un objeto de tu guarida ha sido destruido Bueno, veremos a ver qué cosas necesitamos ¿El qué? Venga, bueno. Hemos subsanado el, el, la catástrofe de los, del incendio. O sea, ser si un gran incendio. Vale, bueno, investigación completada. Ok, ir al menú de investigación. Vale, vamos a parar un poquito. ¿Qué más necesitamos? Examinar resultados. Vale, bueno, tenemos que seguir haciendo las posibles excavaciones. Vale, algo podemos hacer con los esbirros. Protocolo de captura de esbirros. Bancos de datos por 40.000 Almacén en alta mar Muestra de datos 2.000 Aumento el número máximo de esbirros Lava cerebros Este ya lo tenemos, sí, no tenemos nada por, del estilo Y de operaciones globales Bueno, esto va a continuar Al fin y al cabo lo que ya tenemos Calza deportivo aumenta más lentamente Es que en las redes criminales No estamos teniendo Tanto problema Mesa de guardia avanzada Esto no está nada mal Nos ayudaría a detectar mejor El resto de... Bueno, es que a lo mejor necesitamos trampas tú. Abejas, gas incapacitante Un gusto más ligero que el aire Vale, esto lo podemos meter en el suelo Vale, vamos a empezar esta que son 40 mil Y así limpiamos un poquito de las... Las... De las arcas trabajando, vale. Además, tampoco tenemos que hacer cambios aquí, así que perfecto, vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Objetivos, qué tenemos a medias, opcionales, vale. vale. Vale, vale, Pero además vamos a coger la hija del átomo. Vamos a empezar este capítulo secundario. A ver si podemos conseguir a esta mujer con, para que se una a nosotros. Mucho de ti. O matarte, lo que pase primero, ¡Dios! No hace falta que seamos amigos, ¿sabes? Podrías dejarme tranquilo ah, Quizás te piensas que puedes derrotarme porque eres muy inteligente y sabes cosas Bueno, más o menos Creo que yo sé y tú no, que el invierno es imparable, tan solo se puede esperar a que llegue para matarte uh, Olga, la pretende medirse contigo, pone su sitio llevando a cabo un robo impresionante en mitad de su territorio ¿Vale? Ok, vamos para allá, ¿dónde está Olga? Uh, esto es un tratado de paz Vale, vamos a mandar esta Nos la quitamos de encima Esto se considera un robo impresionante en el territorio de Olga Porque vamos a arrancarlo ¿Y ¿Qué se consideran robos impresionantes? atrás el objetivo y la maquinación Vale, eh, no he entendido muy bien entonces la mecánica Demoledora, superagente pese a la amenaza de la bola de demolición aún tienes negocios en territorio, ¿sabes? Sigue sí, adelantado como si nada uh, Están viniendo ya gente más tocha cada vez ¿eh? Vale, bueno, a ver si podemos completar esta de la de del átomo Y a la vez tener las misiones de caos activas y ya está, nos falta gente trabajando aquí, tío, en las... de estas, ¿eh? Me pone súper nervioso que no tengamos esa capacidad. Vale, ah, bueno, ah, vale, estos ruidos son gente entrenando. Uh, uh, uh. Vale, necesitamos más técnicos. Gestión de esbirros. ciencia, técnicos, más. Vamos a meter 15 técnicos por lo menos... Vale, de fuerza estamos bastante bien. De engaño también. Eso es, continuar... Entrenando lo que ya tenemos y ya está. Uf, aquí hemos perdido las camas, ¿vale? Uh, mis esbirros han entrado en combate con objetivos hostiles. Oh, wow, wow, wow, wow. Vale, vamos a capturar un par. Vamos a capturar un par. Y aquí vamos a atacar. Venga, barracuda. Pero abrir la puerta, hijo. Ah, eso. Venga, na, los rebotamos. Eh, vale, perfecto. Ahí van los lobos de abajo. Vale. Vale, vamos a comprar esbirros antes de llegar al máximo, es que no estoy siendo listo con eso Contrato ya, como me sobra la pasta, contrato esbirros y que literalmente vengan a rellenarme la base Vale, perfecto, maquinación completada Olga se ha enterado de esto Vale, resolver amenazas, sí, me quito gente de la base, aquí Bueno, ahora cuando acabe la otra mando esta y ya está Vale, vamos a darle a toda pastilla Objetivos, ¿qué tenemos aquí? Ah, caras conocidas He conocido los nuevos No son soldados Estos son, ah, sí, son soldados Soldado hábil, uh, vale Volvemos aquí ¿Aún no hemos viajado? Investigando, enfrentándose a traficantes Vale, ¿qué es esta? Tengo que hacer tres de estas Vale, maravilloso ¿Ves que podría estar hinchándome a comprar esbirros? Vale, vamos a contratar más, más, más, más. ¡Hemos llegado al tope! Literal. Uh, un grupo de superagentes. Olga la atómica ha tenido que desembarcar aquí en mi base. Aproximadamente... Así oh, cada vez que venga esta mujer, vendrá oh, ¿dónde está esta...? ¿Dónde está la doña esta? Nos pues paga los esbirros, ¿vale? Creo que he de construir más taquillas y así voy a hacer... Uh. Ha muerto alguien ahí por alguna razón No, vale, no veo a Olga Me preocupo un poco, pero no demasiado Vale, vamos a meter otro de estos que tenemos ahora mismo La energía que nos sale por las orejas Vale eh, Olga no sé dónde está Bueno, esto se me ha quedado aquí congelado Vale, ¿qué otros? ¿Qué otros? Aquí, vale, otras maquinaciones que tenemos por la zona Esta eliminamos tensión. No, pero aquí hay bastante requisitos No, no quiero 10 trabajadores me sobra, me sobra el dinero para tener trabajadores. Vale. Distraer a las fuerzas de la justicia. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Vale, ya está aquí, todo, ¿no? Todo sea por allá. Oh, que viene con toda la trupa, tú. Vale, alerta. Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Vaya masacritu! ¡Venga! ¡Vamos, espirros! Hostia, Olga está fuerte, ¿eh? Todo... Calidad supremo, todo una Dalí de las puertas de la justicia, ten cuidado, ¿no? Sí, ya, sí, ya. Vale, vamos a traer aquí a Eli. Y está dando. Y mostrarnos también a Iván, porque si no, Olga nos va a reventar media base. Bueno, va bajando, está bien. Eli gasta la pistola. Uf. No tienes moral. Uh. Nah, Iván con los admisibles, maravilloso. No eres más fuerte que mi deseo de victoria. Pienso prevalecer. Vale, pues con esto desafía algo a Alva la atómica en el mapa mundi. No ha contado. No ha contado. Mm, no ha molado eso, ¿eh? Que no haya contado para el objetivo secundario. Feo, me parece. Vale, pues nada, vamos a coger a Iván. Objetivos opcionales. Mata a un técnico Vale, pues vamos a matar a un técnico Así, gratuitamente Un técnico, confirmar Venga, todo el mundo A trabajar Y de grují Mira. Ha diseñado el dispositivo caos uh. Vale, perfecto Vale, ok ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Dónde estamos? Y Vamos al piso 1, que es de donde está aquí el material. ¡Uy! Y van. Vale. Trae para acá. Vente para acá. ¿Tenemos combustible? Sí. Maravilloso. Vale, vamos a construir aquí más máquinas de estas de informes. Objetos, terminal informática. Vale, estas para los informes. Vale, uy, lo podemos poner aquí. Maravilloso. Tres y cuatro y le damos la vuelta. Y uno... 2 y tres vale y confirmamos podemos continuar aquí vale sí que podemos continuar vale aquí perfecto vale me gusta confirmamos además nos vamos a subir de piso vamos a poner aquí también extintores por lo que pueda pasar eh que visto lo visto ya uno no sabe ¿Aquí podemos poner extintores? Rollo aquí? No, vale, son solo zonas de pasillo. Vale. Vale, pues vamos a poner un puesto de guardia aquí. Nada más bajar las escaleras. Para ubicarnos bien. Eso es, que haya defensas en todos los puestos. Uno aquí, en mitad de la escalera, por si alguien. Por si le apetece bajar a alguien, ¿eh? Vale. ¿Qué más? ¿Dónde más? U, uh, aquí está bien. Esto es un buen puesto de guardia. Y aquí en nuestro piso 4, yo creo que debemos poner otro puesto de guardia aquí, otro puesto de guardia aquí. Es que esto es como la, la zona, vale, otro puesto de guardia aquí, Vale, confirmamos, venga, nos gastamos los dineritos, 177, deberíamos comprar más esveros, esta gente la podemos llevar aquí, escoltar prisionero, vale, vamos a conseguir informes y aquí vamos a conseguir, bueno, podemos. No sé si nos dará un esbirro normal o alguien más poderoso. Vale, aquí estamos ya recuperando nuestras armas. Esas trampas. Vale, a Eli lo vamos a coger. Puedo recuperar moral. Si Genial lugar tenientes. Pero no me puede traer a Eli hasta aquí. Para que recupere moral. Ojo, vale. Nivel 2. Selecciona una zona ¿Dónde es una buena zona? Te digo yo Que por aquí Una que tengamos super pocho De nivel 1 No, no es que no tenemos ninguna de nivel 1 Vale Aquí es buena zona Mismo Empezar the... Alerta reactivada Vale ¡Uh! ¿Qué tenemos? ¡Qué cara nueva conocida tenemos! De fuerza... ¡Asesinos! ¡Uh! ¿Vale? Ok. Volvemos al trabajo. ¡Uh! Nos faltan técnicos aquí, ¿eh? Maquinación completada... Bueno. 10 segundos, 9 segundos, 8, 7, 6... Getting out of vale. Uh. Eh, podemos... Reinventar esto, por favor. Vale, porque nos han aparecido ahí gratuitamente esta gente, pero... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Siempre, tío Siempre, siempre, siempre se nos encendía todo esto Aquí también, vengo a... Vale, bueno, nos hemos cargado el asesino Correcto me parece Eh, poder, por... Uf, es que se cuelan, tío. No entiendo cómo burlan las trampas, pasan por encima de nosotros, es horroroso. ¿Y no? ¿Lo vamos a pillar? Es que entre el fuego. Y lo otro, ostras. Vale. Bueno, bueno, bueno. Vale, vamos a gestionar los esbirros, vamos a traernos esbirros, vale, uno de los esbirros está ardiendo, Hostia, eso es peor, bueno, si se muere contratamos a nosotros, así es ser genio maligno, tampoco nos vamos a sofocar, Pff, necesitamos un ejército de técnicos, tío. Masacrarlo, masacrarlo a eh, sacarlo eh, bueno, uh, esta gente se marcha. gente se marcha guardias? están los guardias Pero eso es pero por qué tengo baja vigilancia Yeah. <risa> Buah, es que necesito tener más esbirros o más semillas de guardia. Venga, va, Eli. Vale, no. Pensé que esa acción de Eli valdría para otra cosa. Pero no, es que se. un montón, aquí todos. Hostia. Ah, oh, vale, estos son los botones. Digo, aquí viene toda esta gente. Vale. Eh, ¿Los podemos derrotar o cómo está esto? A ver, si quitamos la alerta roja, ¿qué pasa? Vale, continuamos combatiendo, me parece correcto. O sea, debe ser un pequeño incendio. Vale, los fuegos han sido extintos, perfecto Pero lo que no sé es cómo No tenemos gente entrenando, tío O sea, debería ir esto a toda pastilla O, o tenemos muy pocos técnicos Es lo otro que se me ocurre Gestor de esbirros. Uy, no, vale, bueno es Para gestionarlos más globalmente, pero 20 esbirros Vale Vale que Puede ser que no hayamos crecido lo suficiente Vale, tenemos agasajar Vale, ¿qué más podemos sacar desde aquí? Esbirros, vamos a coger y vamos a mejorar los esbirros Almacén en altamar Vale, porque al usar nuestro de tejido orgánico Vamos a usar este Que es la, son las mismas mesas y no hay que cambiar nada de nuevo Entonces empezando otra vez Perfecto Vale, ¿qué tenemos ahora? Trampas nuevas, objetos Esto es ¡Oh, perfecto! Ah, ¿por qué no se puede colocar aquí? Aquí sí, 36.000 Bueno, te lo compro Aquí también, 36.000 Vale, aquí también Aquí después No, aquí no Vale, vamos a cambiar esto aquí Aquí no Uff, se te llenan los los pasillos, ¿eh? Vale. Aquí, aquí sí. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Me gusta. A ver cómo mejora esto. Vamos a montarnos también aquí en el piso 2. No, en el piso... Uh, ¿qué hay aquí en el piso 2? Aquí hay un agente detenido. Madre mía. Alguien que lo lleve a... Vale. Aquí en el piso... ¿En el piso 1 no? Uy, ¿dónde tenemos las...? Vale, la energía la tenemos aquí. Perfecto. Viene la gente aquí a descansar. Vale, vamos a coger. Vamos a ser listos. Vamos a ser listos. Vamos a ampliar esto un poquito. Vale, así por lo menos. Vamos a meter aquí la otra zona de recreo. Para tener a la gente contenta. Y además aquí, esto no lo vamos a poder ampliar más, ok, estamos de acuerdo. Pero vamos a coger y vamos a hacer aquí. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, aquí unas, otra sala de guardia. Bueno, es que en verdad deberíamos ampliar o coger una zona de las de arriba. Bueno, veremos a ver cómo mejora esto con los nuevos extintores estos que hemos metido aquí. Vale. Uh, uno de aquí. ¿A que te baje? Fuah. Vale. ¿Nos faltan biólogos o qué? Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Hace falta moral. ¿Qué necesitas? Moral, crítica. La moral está abajo, mínimos. Vale, y aquí, bueno, son las zonas para recuperar la moral Ok, bueno, pues nada A ver, ¿qué necesitamos del mapa mundi? Eh, ¿qué zona bombardeado? Ni me acuerdo, tú Distraer fuerzas de la justicia No, esas las tenemos todas Ah, no, 3 de 6 Vale, pues nada, arrancamos esta maquinación Confirmamos, perfecto Aquí, combustible, no La verdad es que de combustible vamos bastante, bastante bien Tensión en la zona. Tres científicos y seis trabajadores. No estoy yo para quitarme científicos de encima, la verdad. Vale, uh, esta. Aumento de en la zona. 200. Aumenta temporalmente el número de turistas que viene a la base. Distraer las fuerzas de la justicia. Vale, en esta... Ah, pero... Bueno, tenemos la otra media, aunque nos queda poquito. Vale, esta agente pues como que no No queremos atraerla a nuestra base Vale, tres guardias Vale Confirmamos Vale, nueva investigación, perfecto Pues con esta nueva investigación Técnicas avanzadas Uh, la centrifugadora que no tenemos, vale ¿Qué otras cosas hemos desbloqueado por aquí? Generador de fusión Uh, vale, pues habría que hacer una inversión En centrifugadoras No me parece nada mal, de hecho son todos Centrifugadoras, vale Vamos a poner otra mientras tanto. Vale, sí, sí, caja fuerte. Uh. Vale. Bueno, vamos a ir metiendo otro tipo de mejoras. Vale, empezamos esta. Pero ahora compraremos o haremos inversión en centrifugadoras. Porque además aquí tenemos zona para meterlas. Vale. Y eso, eso, lo dejaremos para el próximo capítulo Así que nada, dicho lo dicho y visto lo visto Vamos a acabar de cerrar esto aquí Vamos a buscar a ver si podemos Atraer a Olga a nuestra base Aquí está Olga, hija mía a traer el objetivo Desafía a Olga la atómica en el mapa mundial, ¿vale? vale Sal a jugar, personita malvada Seré amable, lo prometo ha llegado un grupo de superagentes ¿Pero por dónde vienen? Porque siempre nos los encontramos O siempre me lo encuentro Por aquí, por detrás Por esta zona de aquí Que es como, oye, ¿por qué has entrado por aquí? ¿O cómo has entrado por aquí, hija? Y me rayo un montón Es que no vienen ni en el helicóptero este nuestro ¿Dónde están? ¡Dios! si me falta, oh, bueno, me falta un montón de recreo para toda la gente. ¿Dónde están? ¿Qué está por aquí? Vale, sí, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. La reventamos. A ver, Eddie, ¿dónde estás tú? No puedes usar la pistola. Esto no puedes usar la pistola... Porque, además, le baja un montón la vida. Venga, le damos calor. Algo teníamos al resto. Fua, está súper tocha, eh. Nos cuesta un montón bajarla. Vale, hemos capturado al investigador de Junken Propagandistas. No entiendo por qué se disparan los dardos Venga, venga. Pues, no. Vamos a traernos aquí. Al. Ahí van porque si no nos va a ver. Venga, Iván Eh, hacía malaventa roja y esas cosas, ¿no? Oh, Dios Venga, Iván Confío en ti Dale, Rey Sí, vale Y no nos ha contado What? No entiendo nada Bueno eh, Lo dicho Paramos aquí Veremos cómo avanzamos en el próximo capítulo A ver si conseguimos desatascar esto O al menos acabar con la misión de perturbar la paz Que yo creo que nos queda poquito Lo dicho Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Y lo de siempre Recordad que tenéis las cositas en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego Adiós